Muchísimas gracias. No, pues me siento, me siento bendecida, pues siempre he pensado eso, que yo siempre quería estar entre los que todos me decían no, no, es que porque es vieja y es que las mujeres no podemos, es que está vieja haciendo corridos. Yo oh, me siento como, como, como lo dice Lili tiene bien chingona entre todos los hombres, verdita entre los hombres, y pues más que nada en el mismo género, ahí echándole ganas a tú por tú, y no andan ni tan perdidos como dicen ellos, porque andan con Lili Sentina, ni tan perdido, tú, 2021, eh, lo comenzamos este marzo de la primera semana, espero que toda nuestra gente vaya y nos apoye en este gran proyecto que comenzamos, eh, arriesgándonos a muchas cosas en, eh, a las críticas sobre todo ya muchos que nos han preguntado en las críticas pero también que vamos que muy confiados en que vamos a, a hacer las cosas bien para que nadie salgamos este, dañados y que, y que Dios nos, nos bendiga a todos eh, sabemos que pues, vas, a, vas a estar cantando temas en rancheros norteños, banda cuéntanos un poquito lo que a esperar en este pues yo creo que en este en tour este ni yo, yo sé lo que nos podemos esperar. Vienen muchas locuras muy buenas. Ya traemos todos que aquí en nuestro show y estamos este, programando lo que se va a armar para el final. Incluso eh, vamos a entrar con mariachi, vamos a andar con pues, un montón de cosas que estamos planeando. Pero al final, como todos somos muy locos con nuestras ideas, eh, la verdad, lo, lo que es Lilicetina, lo han proyectado perdidos, lo han proyectado este gran coronel muy bien, muy bien. Él es como que pues, sí hay la química con Lilicetina para poder hacer muchas cosas. Entonces, vamos a hacer muchas locuras y al final, por pues, siempre de show les vamos a tener una sorpresa a los fanáticos. Bueno. Musicalmente, ¿qué es lo más nuevo que traes? Sabemos que pues, tienes varios temas. Eh, cuéntanos un poquito más reciente. ¿Y cuál viene siendo uh, el tema que más te ha para identificar con Bueno, pues antes que nada, pues antes que nada de la, de la pregunta te quiero decir, pues gracias a, a la compañía de RB Music, RB Music, eh, que nos ha acogido y estamos siendo parte aquí de la, de la compañía y aquí estamos en el equipo de la familia, más bien familia RB Music, y este servidor Alix Setina. que se están lanzando todos los temas, ahorita viene un tema nuevo que se llama La muerte de Liberto Setina y ese es un tema que le compusimos a un hermano, es una, un corrido verídico y pues lo que más identifica a Lili Cetina, yo creo que es la persona las canciones son todas las que yo hago, pero lo que más identifica en especial hay una canción que se llama La patrona del corrido que esa es exclusivamente para las mujeres y para las personas que tienen uh, un sueño seas hombre o seas mujer, si tienes un sueño no te lo saques de la mente y esa canción dice más o menos así Dicen que soy poca cosa, que de dónde diablos vengo, y que soy solo una vieja, y que no tengo derecho de buscar un lugarcito, y que solo de por hecho, que debo de conformarme de que Dios me dio la vida, y que me agarro un marido para estar de mantenida. Pero yo voy a callar, esas boquitas ardidas. Nomás porque puedo vengo, y porque vengo yo puedo, vengo haciendo carretera. Yo no ocupo sus terrenos, todos los que me humillaron. Muy bonita canción, de verdad que pues te deseamos los mejores éxitos, eh, sabemos que todo lo que tú haces nos hace el corazón y este, muchas mujeres se van a identificar contigo realmente, mm -hmm. está saliendo ha sal, salido un sueño que, que para la gente y eso que luchando por lo que más quieres, se hace realidad eh, Gracias Etina claro, sí. por invitar a la gente en las redes sociales. Eh, de, sabemos a que puedan seguir lo más reciente tuyo y el tour que viene próximamente. Sí, claro que sí, toda nuestra gente, va, pues estén pendientes, sigan nuestras redes sociales y también ahí van a estar al pendiente de Ni tan Perdidos Tour mmm, 2021. Vamos a estar, este, pues ya saben, esta semana comienza el tour por Texas, así que mi gente hermosa, muchísimas gracias por el apoyo y los invito a que me sigan en mis redes sociales como Lili Cetina Oficial, en todas las redes sociales estoy así. Y pues muchísimas gracias a ti por la entrevista a todo ritmo digital, ¿verdad? Como no, gracias, gracias. Ay, hey, Miguel Y por eso digo que seas hombre o seas mujer, si tienes un sueño y no te lo sacas de la mente, siempre lo vas a lograr.